Ahí viene Diego. Se vio muy mal. La pop pop po, Señor, ¿cómo le va? Bueno, uh. todo bien y tú? Bien. ¿La maquinita la quieren probar? Dale una vuelta porque esta cuestión anda explicándole a la gente cómo anda y no, no nadie me entiende. Bueno, acá. Uno ahí, uno ahí. Ahí va. Una más. Diego, bueno, verte acá, weón. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien y tú? Bien. Oye, ¿quiénes somos? ¿Quiénes estamos? De los Patreons. Buenas, cabros. ¿Ven también? Buenísimo. ¿Nombres? Carlos. Carlos. Gonzalo. Daniel. Llegaste de estación, te fuiste en metro para arriba y hiciste ahí estableciendo toda la mañana. Sí, me esperó los domingos. Oh, qué motivado, cabros. Oye, creo que deberíamos estar todos entonces. Gonzalo, William, Andrés, Carlos, Juan Pablo. Acá se te levanta la zapatilla ah, y estas como son suelas más duras te apoyas ahí y te quita la mitad del agarre pero eso ha sido problema de este pedal donde nunca me di cuenta hasta que probé unos pedales ricos de verdad y ahí caché que la cuestión pedal plano es el que te da la agarre de verdad ¿Sí se la eh, Es un personaje de bicicleta es distinto a todo lo que probé antes ¿Por qué? Permiso chiquillas ¿Dónde estoy, en el review la poligón? Lo que la probé un ratito más, pero ya estoy. ya me siento cómodo arriba de la bicicleta, así que bacán. <risa> Hola. Es que manejó las redes hasta ahora para colocar la mini de nueva, que debería ser que manejando. Ese era mi papá, cuando la levantamos. Sí. oye, se pasó batería de tu papá. Sí, es la raja, weón. Bon. Estaba esperando a un Juan Pablo. ¿Juan Pablo? Sí, bueno. Buena compadre, ¿cómo estás ahí? Bien, bacán. Ya vamos, somos los que estamos chiquillos, démosle. Oh, qué rico pedalear, bueno. Yo dentista, Mi sueño era conocerte. Sueño ¿En serio? que robar siempre con lo mismo. Ah, mi sueño era conocerte a Digo. Oye, Digo, aprovechando la situación, te cambio. No, ¿Eh? Siendo con. con calos, pero... Ahí le inventamos Uy. la solución. Uy. La SIS QT8. No sentir nada o qué? Bueno, la, la, la Elastomanía Es una sensación muy distinta, ¿eh? Eh, extraño sí. y, ese no es. Y, le, y si le pegáis mangazos a los pedales, vaya a salir para adelante, te lo aseguro Puedes una sombrita Bien Juan, todo tranquilito Ahí pedaleando con los chiquillos de, de Patreon Con William Wallace Aquí están todos los rezagados de la subida Venían sufriendo <tose> Hicimos lo que pudimos Los renegados, <risas> los, renegados. <risas> los sancionados ¿Cómo venía Don Gonzalo ahí? Lento pero seguro A fondo, siempre llega Oye, bacán que estén acá, chiquillos. Bueno. Es un honor pelear con ustedes, de verdad. Empezar a ver nuevas caras en la batalla. Sonrisa, bueno, motivación y compañerismo con toda carrera. El honor es nuestro. Bueno, chiquillos. Bueno. Ha estado bueno, ha estado buena la aventura. ¿Puedes hacer un video de esto? Sí, de todas maneras. El ninja de las cámaras de acción. Ya, chiquillos, vamos a practicar un poquito de técnica y a un plano. Con la doble en teoría va a ser mano la vez que bloquearlo, ¿no? No, no, no. Va a ir bajando, bloquear, hacer el manual, desbloquear y seguir bajando? No, no. Ajá, ah, ¡Tuché! No dale con la bicicleta, sino más el bunny hop también. Lo que más te influye es la geometría de la bicicleta más que el bloqueo. Y como te digo, al final no vaya a estar bloqueando desbloqueando en la mitad de una bajada, entonces vale la pena practicarlo tal cual como vaya a ocupar la bici. Sí, en todo caso. Esa es como mi opinión. ¿Alguien vio el... el, Sí, la, la ciencia del manual. Sí. sí. ¿De los primeros? De... No, no, no, los primeros, hoy día vamos a aprender a hacer el manual <risa> lo... El último, el que salía el manual machine ah ya ¿Sí? No, hay cuando estaba con los frenigos, hoy día vamos ah. a aprender a hacer el manual <risa> el, el movimiento del que salía en el, manual, en el manual machine En el manual machine, que es primero abajo, lo más pegado al asiento posible Y de aquí te echáis hacia atrás La echada hacia atrás No es de echarse hacia atrás es de colgarse realmente el manubrio, ¿cachai? Poner tu peso detrás de la rueda trasera Es la única manera de levantar la bicicleta fácil y con poco esfuerzo Con eso debería poder levantar casi cualquier bicicleta ¿No hay que hacer como echar para adelante la bicicleta? Sí. Si te falta impulso, es una opción, así es como ¡Bum! y agarráis vuelo ¿Pero la, la fuerza es de piernas o brazos? Piernas y brazo en conjunto, si ¿sí? te fijáis Estoy aquí y de aquí ¡pum! Pasáis todo tu cuerpo para atrás Es completo si te falta más peso, bajáis el pecho. Te metís atrás todo lo que podáis. A jugar señores. Atento, el freno, tenganlo, el freno trasero, Ténganlo pinchado, cualquier cosa, si se dan para atrás, lo apretan y la bicicleta baja. Súper bien. Desde esa base ya está ahí, pero así... Es pura práctica, ahora que me contré la mano al machine... ¿En serio? Me baña mucho. ¡Ah, güey! <risa> <No. risa> ¿Cuánto sabes? Un alumno muy aplicado aquí. Según yo, Mira, es... eh, acá llevarse con la misma horquilla. ¿no? Super bien, William. Sí. Es sí. que si, de si dependís de la horquilla, dependís de la bicicleta. ¿Qué pasa si tenéis horquilla rígida? ¿Qué pasa si tenéis la horquilla más lenta? Entonces, haciéndolo desde tu peso, sin depender de la bicicleta ni de la horquilla... Yo no sé. Ahí está bien, esa es cortita, cuesta poco. ¡Well ¡Eso! Te, atrás. te colgaste mucho, pero ahí tenéis que pegarle el equilibrio. Con la mano almacenada me moví mucho más para atrás de lo que antes no podía levantar nada. Bueno, ¿te ha servido entonces? Sí. Buena, hermoso. Te está ahí, está ahí, mira, ven para acá un poquito. Está ahí, en vez de estar. ¿Sí? bajando hacia abajo y echándote para atrás, es? pa atrás no? estáis está bajando en diagonal para atrás y eso eso te ah, lo que estáis haciendo es comprimir la bici estáis haciendo esto en vez de esto ah, no, prumos te pasa lo mismo gonzalo ¿Qué? en vez de igual la tenéis casi arriba ¿eh? no necesitáis hacer mucho más que eso pero en vez de estar haciendo hacia abajo y hacia atrás ah, okay. estáis haciendo en diagonal para abajo como que la estáis está levantando a partir de la suspensión Y aquí sí. hay que ser hacia abajo y hacia atrás Claro, primero te agacháis y después te echáis hacia atrás El problema es puede durar Pero eso viene con la práctica, esa es la parte más difícil Una vez que la aprendí a levantar, no se te olvida nunca más Bueno, bien va a ser vánico Estáis trayéndote el manurio de vuelta, mantén los brazos estirados Esa bicicleta lo hace todo no, no, no. no le diga yo a nadie que es la bici Lindo bunny William bueno. A piso Ahora vamos a ver un poquito de bunnyhop. Oye, los, los manuales están súper bien Están tirados con peso para atrás Eso es lo mismo que tienen que hacer al final en los saltos Típico oh. <girra> Típico le ha tocado ver a alguien volando Medio de lado, como medio tieso Y salió como a punto de caerse eso pasa muchas veces porque pegan el rechazo desde los brazos para que eso no pase tenéis que tratar de tirarlo como un manual las rodillas quedan casi sin flectar, sin rechazar pero haciendo presión con el piso y salir de la rueda trasera uuuu uh, casi nos estamos agachando, nos estamos echando para atrás estamos en la posición de manual más o menos más o menos equilibrado, no es necesario que estemos haciendo equilibrio ahí aquí ya vamos a estar agachados con los pies flectados de aquí lo que queda, que es lo que estaba haciendo William recién es levantarse y traer el, la, la cadera al manubrio eso es lo que te da la palanca para levantarte con la bicicleta una vez que llegáis a hacer eso después lo que queda es hacer lo mismo y nivelar con los brazos lo que te mantiene la bicicleta pegada a los, a los pedales son los brazos Che, yo puedo tener el pedal ahí listo para que se caiga, pero mis brazos tiran un poquito para adelante y ya lo levanto completa. Me gusta que en tu video que tenés, sale como las manos haciendo fuerza así y los pies haciendo fuerza así. Claro, acá mi, pe Aquí mi pedal empuja pa atrás, mi pa para atrás, mis manos empujan para hacia, hacia adelante y la bicicleta y es mía. ¿che? Así que el movimiento completo es manual y me levanto. Ahí me fui de punta, lo hice, hice muy poco manual, me apresuré y rechacé y la bicicleta se te da de punta al tiro. A William le pasó lo contrario antes. Okay. Hizo mucho manual, rechazó y cayó de espalda. Ahora va a tratar de hacerlo bonito. Todavía no me acostumbro 100% a la bici, ¿Eh? Sí. Es mucho más corta de cola que la otra. Bien. Qué lindo bunny hop, Willy. Canillazo inminente. Hay otras que son más largas que tenéis que pegar un tirón largo antes de lanzarla. Dale, trata de dejar la rueda delantera un, un ratito más arriba ya. Antes de hacer el rechazo ¿El rechazo le pegáis a los pedales con los pies? ¿Con cuál es el... Claro, ahí te paráis sí, sí. Aquí, ah, palanqueáis bien, como... Tiráis los brazos hacia ti, ¿Ah? los pies ¿tú? hacia ¿tú? abajo ¿tú? La rueda te empuja ¿Tú? Es un, un, el palancazo <ríe> El mítico palancazo Jaja Mantener la motivación alta ahí. Bien. Para sacar altura te estáis trayendo la bici rápido contigo. Sí. Trata de hacer el movimiento más lento la y la levantarte buena. tú. ¿Cachai oh, que, bueno. que? Pues no me salió nada. Estáis haciendo esto. Para pa ganar altura sin, sin traerte la bici, tenéis que hacer todo el movimiento más largo y más para arriba. Te lo tomáis con más calma ahí. Hermana, este de nuevo el 180, como lo ya. La, la primera parte es puro hombro. ¿Hombro y freno adelante? Aquí. Claro, freno delantero. Es poner tu peso en los brazos. Y cruzáis los hombros mirando para atrás. Ese es el gesto técnico. Ahora tenéis que darle, bro. pero... Toma... Con ganas. ¿Cachai? Acá yo estoy dado vuelta antes de... Ah, claro. ¿Está ahí con los hombros en... Falta un poquito de timing, un pequeño ajuste. Si veis que vaya a perder el agarre y la bicicleta ya te va a hacer algo muy loco, sí. En la moto, no? Como Es que en la moto no, no perdís mucho tiempo si sacáis y ponéis patas. Acá tenéis que, si andáis con clippers, tenéis que andar acomodándote y todo. Óptimo si podéis no sacar las patas. Si te toca es mejor hacerlo antes que un porrazo y jugar con la posición de las patas es importante, ya si estáis en una curva que la bicicleta está así contra el piso y le estáis pidiendo con velocidad sabéis que tiene la opción de irse entonces si le ponéis todo tu peso a este pedal, vaya a estar forzando la bicicleta para abajo si le ponéis todo tu peso al otro pedal, casi que la vais a estar levantando acá un compadre me dijo, no pero yo no estoy tan de acuerdo con tu técnica porque la masa de la teoría de las fuerzas por aquí y por allá me empezó a hacer una misma explicación le dije tranquilo, voy a llegar a la casa, lo voy a leer bien y te voy a responder era así un glosario, pero gigante. Y claro, me decía: Mira este compadre que anda seco en YouTube. Y me mandó un video. Y claro, tú ahí con GoPro el sendero. Y el mono iba con los pies paralelos: Pum, pum, pum, pum. Para la lados, vuelto loco. Pero si te fijáis bien en cada curvita, no había peralte, pero había un apoyo. ¡Pum! Se apoyaba ahí, se apoyaba acá, se apoyaba acá. Pero en una pasada por al lado, un árbol que tenía como unas raíces. Bajo, los, bajo el pedal de afuera, ¿cachai? y yo le mandé el pantallazo del, del minuto, le dije fíjate justo en este instante la, la flechita clásica ahí le está, le está pidiendo agarre, ¿cachai? pero claro, si no necesitáis agarre y tenéis el apoyo pies paralelo, lo más rápido porque te mueves sin... sin molestar la bicicleta, nada hay otro weón que dice que en vez de hacer eso, llevar los paralelos y vais bombeando la curva claro, eso es muy parecido a un bump, si puedes llegar los pedales paralelos es lo mismo que bombear un pump track bombea y la curva va al lado claro. si tú vas doblando normal tu peso va más o menos centrado como hay en posición de ataque, que es la mayor parte de tu peso en las piernas. Y un poco en los brazos, ¿no? Como para mantener la posición. Ahora, si estáis en una curva que tenéis poco agarre, que sabéis que se te puede ir, tenéis que meter, como subir, es subir tu poco la cabeza donde estaría el portanuero. E ir acá arriba, ¿cachai? Así le metís más peso y si una de las dos ruedas se va a ir, es probable que sea la trasera que no afecta tanto. Ehm... ¿Alguna otra consulta, muchachos? Hay que ver estamos que ponen el pie adelante para tirar un poco de peso. A mí no me gusta, precisamente. Ah, ese, ese chaya yo creo. Porque no, no te sirve tener tan poco peso en la rota, se te cruza la bicicleta y perdiste todo el vuelo. Ese. ¿Estás siguiendo a full suelto? Ese es como para la chantá, para el, este clásico. ¿Vieron eso? ¿Cachai? <risa> ¿Vieron cómo tiré Volvo? Fue increíble. Pero quedaste ahí mismo. cambio, si le queréis pedir a la curva, vaya ahí. ¡Ay, oh, coche que no se vaya! Y seguís con, con velocidad. Uh, ¿Bajamos? Ahí Ah, bien, bien posero. Tú el manubrio. ¡Ah, no, no, no! Buena chiquillo, bueno. un, un, un honor salir con todos ustedes. son lo máximo. Buena. Excelente. ¿Cómo le saca aire con esto? Tenéis que ponerle tun. Ya. Y la preta ya está, Carlos. Vamos lo hemos oh, metido. Oh, ¿no? no, Un buen tip. Bloqueo, bloqueo. Uh -huh. Vamos, Willy Wonka. ¿Qué onda? Eso es trampa? Cuático el polvo. Cuádigo el polvo. Los un poco de regulado. Vamos, chiquillos. ¡Uh! ¡Oh! oh, oh. oh vale. <ríe> Esto parece parva parece uh. oh, oh, oh. Buenas chiquillos, vamos vamos con cuidado. Buena Diego, oh, La la ¡uh! Diego, te cambio. Sí. Es que tenéis que sentirla, Tenéis que probar... Sí. Live sigue se trajeron. <ríe> oh. Cliples. Clip <risa> <risa> ¡Uf! Uh. <risa> ¡Oh, mira! <risa> Fawa, uh. buena Gonzalo, hoy <risa> <risa> <risa> me <siempre> to todo, <risa> <risa> Diego se cayó y le robé la bici. ¿no? <risa> oh, esta es la T8. Y ya, weón, y ya con esos pedales y no, esta no, zapatilla. sacarle aire a los neumáticos sirve caleta para vale, el agarre. ¿Sí? Demasiado. Tenéis que tener cuidado con los llantazos, hay, hay una fina línea ahí entre el agarre y el pinchazo. Creo que estamos todos. Falta Diego, ¿no? Ah no, ahí está Diego. Oye, impresionante, va como igual, absorbe todo el pulpo, si Oye, el Andrés. Sea mi invitado yo bajo en las navis, estas son plataformas pero eso están, están muy resfaloso si con sí, el pedal acá este descalado ah, de la snap esta es la snap 99, 29 ¿no? sí yo te quiero ver en esa no, es pues, <ríe> loco es como una cama elástica pero que se lo va comiendo todo abajo es que uno está acostumbrado a que la, y esa esa para mí es normal que disiguera vayas a esta esa, esa, esa tan, las curvas todo. no te traicionan lo absorben pum pum pum sí. pedaleala nomás no, no me valen nada. Pruébala y después me opina. <risa> es que otro tipo de bici andar es una cuestión muy extraña. <risa> Dale nomás. <risa> Siente la entre 27 y medio 29 Las ruas pasan sí, como que La cola pareciera como que va suelta como que No tiene esa cuestión de que la, la, la suspensión se ve superada por los pencazos le, Es muy difícil que le pase ¿Te gustó? Y cita, bueno. <ríe> ah, es que en esta Es la sensación oye, que, que voy en esta Y siento todo así va a me he preocupado que no derrape no más, que se firme, pero no he preocupado de ir así todo el rato A mí me, me pegó harto en las patas, igual sí. está durita, pero me pegó harto A mí me saca harto las patas Yo iba a tirarme este saltito una vez, mientras llegan los cabros ¿Quién quiera saltar? démosle. Tenéis que entrarle bien al peralte abajo Suéltale, entra bien al peralte y debería estar con vuelo, pero rápido Sajecito. Yeah. Oh, bueno. Oh, bien. Okay. Me dio tiempo para hacer algo, eh? <risa> No, pero lo lo, lo, lo, lo caíste bien. Lo lo lo lo bien. <risa> bueno. Vamos. Uh. Volvito. <risa> <risa> just <laughs> touch filo eso sala ¡Jajajajajajajajaja! <risa> oh, el huevo en Shaya! Oh. Yo justo iba a tragarla, el estaba la mina, se empezó a apurar, le digo, no tranquila, tranquila, porque si no se iba a sacar la chucha. chucha ahí. ¿Qué, qué, qué calamina creo la ¿Vienes ¿Bien y tú? Bien, Trail Dog! ¡Ah oh, bueno! bueno. el pues fin bien <risa> bien? <risa> ¿Todo bien y tú? Bien, ¿Todo ahí? ¿Todo bien y tú? La tira, tira. ¿Te quieres dar una vuelta? No, ¿Seguro? Bueno, ya. ya ah. lo Vamos, Carla, dale. dale. La cala, que estilo. <risa> bon, dale mangazo a los pedales. <risa> ¿Cómo andamos? Buenas fotos. ¿Todo bien? ¿Oye que sí? Bueno, oh, la bici weón. La Ebo. La no puedo creer. esta es malvada. <risas> <risas> bueno. Oh, la cagó, como suena y cómo anda y cómo se agarra. La weá o sea, es como pedalea, Son... como re, como, anda como elástico, pero la cola sí. va así. Pssh. A mí lo que me sorprendió esta weá porque la he visto en, el, en el, la weá de la conferencia de bicicleta de Eurobike en YouTube. Hay ¿cómo? mucha gente que no le crea el sistema. Dicen no, hay otra bicicleta más que dice que pedalea bien y baja bien. No, pero esta la zona. <risa> Tiene su carácter, eh. tiene ¿Eh? su personalidad porque. ¿Tiene ingeniero atrapado, ¿no? es que acá un ingeniero atrás, pues Acá tenéis un rebote, un dumping que te mantiene la bicicleta como eh, a los Ferrari, pegá y todo no, el no. tema. No, no, no, no. El tema es que quizás la bici está liviana que no necesita tanto eso, esta cuestión está así. Uy, la cagó. Rebotona, mira. Sí, la cagó. Como pero vez, pues, pues, iba detrás de un amigo que la iba probando y la cola iba así. Y sus pies quietos. Nada, la la cabrón. Ya cabrón. Señor Sanción, ¿lo, ¿lo sigo? Ya, muy raro volando bueno. la confianza que le metí al manejo es la confianza que le falta al caballito al, al, a la salida de cada salto eso es lo que te digo pero es, es pura práctica si ah, sí, estamos pedaleando con los cabros de patreon y al doble, le tuve que pedir bueno no, no que soy que mal durarnos que... ha estado bueno a la buitrera oye el resto de los cabros si para abajo a mapato ¿Qué pasó Oh. ¿Qué les pasó, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Allá? A Chucha. ¿Están bien, cabros? Me un guanazo. ¿No, güey? ¿Pero estáis bien? Necesito clase, weón. Bueno. <risa> vamos allá abajo hay un socio de youtube no, vamos, que está vamos, haciendo clase. No está sí. ¿Qué? Este lente está sucio. Ahí está. Oye, ¿Te puedo robar un poquito de agua, Dios? Oye, bueno, no te pasó nada, Manuel, weón. Bueno. Hagamos un empatos, vamos a la base a buscar agua, y los que queramos seguir andando, le damos para arriba una más. ¿Hala. ¿Cómo está ahí? Bien. ¡Woo! Se pasó el polvo, ¿cómo está? Oh, una capita así en todos lados. Oye, que sí. ¿Cómo está ahí? Bien. Bueno. Uh. <risa> buena compadre, que estoy muy bien, cuídate bueno, Qué Buena onda Manuel nos puede decir a dónde están los piscinazos <risa> Las buenas recepciones Te sigo William oh, La presión La presión ¿Qué tal chiquillo? Sí. Uh, sí. Buena. ¿Cómo es esa baja? ¿Tú? Sí, oye que sí. Voy a estar ahí al ladito, dale. Sí. Oh, claro. oh. Ahí este. Sí. Ojalá que alcance, si alcanza <risa> Buena. Buena compadre. Señores. Que alcance por favor, que alcancen. Me quedó uno. <risa> tú tenías. Tú tenis, bicho, tú tenías. ¿Quién no tiene? ¿Alguien que quiera un sticker con mucha cara? Es el último que me queda. ¿Le cambiaste los frenos? Le cambiamos los frenos, sí. ¿Y ¿Cómo son? Los Magura MT5. Han andado bien, se están asentando todavía. No le he cachado la potencia, pero algunos de los cabros acá lo tienen y modulan y frenan fuerte. Así que no son tan caros tampoco, no son los MT7 y que son ridículamente más costosos para lo que son. Así que creo que era una buena opción. ¿Bicho? De... Que estoy bacán, compadre? Fue un buen bueno verte. De todas maneras, ahí nos vamos a seguir pillando Bacán chiquillo ¿No? Buen. Buen casco, con orejeras ¿Qué? y todo ahí Es que suena el pato, ¿Dónde suena el pato ¡Halo ah. <risa> mamita! El Andrés la probó y el Diego la probó hoy día ¿Qué, ¿Qué transmisión trae? ¿Tremisión? Es una X0 sí. X0 con sí. las mismas pieles que traía la Snap es más y el piñón debe ser más liviano quizás sí. el shifter los es como de aluminio ya vamos a buscar agua estamos todos bueno nos juntamos allá abajito salimos al camino sí ya démosle más o menos peligroso tenía esta vista, pero no, no, no me lo voy a quitar. Oh. Oh, este también está pasado. Uf. ¡Pasado! ¡Corto! Esta vista era extraña. Uh. mirando los saltos con un poco de susto ¿Qué tal? Cortan casi todo, ¿no? Y tanque. Al principio pasado quedaban susto y después sí. cortos que no valía no, no la pena ni pedalear. Extraña la vista. Sí, sí. Pero rico los peraltes Rico rítmicas, algunas alguna sí. rítmica, alguna pum, loma. Buenas, Nicolás, te mando un saludo gigante aquí. Vinimos a pedalear con los chiquillos, una salida a Patreon. Me contaron que eres de Linares, así que modíate con la bici, modí a los chiquillos de allá, modíense a hacer el senderito y pasar un rato juntos en el cerro, es rico naturaleza, así que cabro. ahí suben arriba los pedales y nos vemos en el cerrito un placer haber pedaleado con ustedes que estén muy muy bien nos vemos Ahí diciembre se me viene terrible, tengo tres semanas de pura pega y de ahí nos vamos a ir con la familia de la Vale, dos semanas a Rapa Nui a ver al nano y, y vacacionar de ahí en enero, en enero voy a volver a tener tiempito y ahí coordinar otra salida o sea, no me quejo, pero no me gusta hacerlo así tampoco. Porque cinco días, fin de semana para la familia cinco días, poco tiempo para YouTube, patria, entonces como oh, me desespero un poco. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Alguien más quiere subir? ¿Sí? ¿A dónde? ¿Hasta Huitreta? Habíamos pensado.. ¿Qué? William, Mampato creo. Oh, oh. uh -huh. uh -huh. ¡Wow! Les voy a mostrar primero el tema del manual de tratar de no mover la rodilla y mantener la presión en la rueda trasera sin volarse todo el salto necesariamente, no, no, como de no tirar a morir, caché la primera, sino que hacer el movimiento correcto. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo el manual ahí arriba? Estábamos tirando nuestro cuerpo hacia atrás y manteniendo presión con los brazos hacia nosotros, los pies hacia abajo, sin mover mucho la rodilla. Entonces voy a hacer eso primero, muy suavecito, y después les voy a mostrar cómo es. Eh, rechazándolo, que hay ya meter un poquito de bunny hop y como absorbiendo lo que es más o menos lo que te está haciendo a ti si te fijáis mis rodillas no se mueven mis brazos se ven quietos pero la presión está ahí en la rueda trasera sí. está todo mi peso metido acá es presión, presión, presión y después tú decidís cuándo la estabilizáis para quedar con la rueda juntas pero el inicio es un, es un manual Oh, poniéndole talento ahora te muestro uno con Bunny Hop que este ya hace rechazo más mucho más marcado el mismo movimiento al principio pero después te levantas ahí. ahí ocupáis rodillas así el, el primer movimiento del mismo para saltar como normal o sacar la altura así presiona atrás mantenéis los brazos hacia ti quietos las piernas hacia abajo quietas es una posición de estar tenso ¡tum! hasta que te libera la rueda delantera y ahí tú decidís si le metí el, el, el palancazo o si la dejas ir solamente. ¿Hay una que está en el aire no. no. Aquí es donde tú comprimís la bicicleta. Acá ya venís más o menos alto y la hacís, ¡pum!, la apretaste. Y acá tú la mantenías apretada toda la suya hasta que decidís si vaya a dejarla ir solamente o... Si vaya, si vaya a pedirle pierna y le vaya a meter un manejo no sé si valga mucho la pena este ejemplo pero de absorberlo que es hacer la misma presión al principio y sacar la rodilla. es de comprimir para sa sa eh, salir estable pero la engañáis porque le hacéis presión y después te metís la rodilla bajo las patas y no la eleváis entonces podéis racing. pasar mucho más fuerte, sí. es el racing Sí, claro, es de, de, de pista Es de para correr. ir fuerte, claro Primero saquen el manual bien ordenado ¿Ya? Y después le pueden empezar a meter el bunny hop de rechazo Pura, Es que yo me entusiasmo al tiro, weón. Sí. Primero piensa en el asado, claro, después en sí, el sí. manual sí, sí. <ríe> Ya, válido No. La levanté ¿Pero por qué no? ¿Ah? El gesto técnico igual estaba bien ¿Sí? Yo sentí como que la levanté así como con el cuerpo me parece que mejor o ¿no? ¿Lo sentiste mejor? Sí. Como que se levantó más, más suave la pasada. Claro, no, no, es, no es explosivo. No. Es de mantener la presión. Es como uh, uh. Este rechazo es, que ese, no ese fue a racing. Ese fue racing no, no fue racing. Fue un rechazo a dos ruedas. No sé qué Fue fuerte. En... No sé qué wey. Está, está rechazando a dos ruedas. Cuélgate un poquito del manubrio, que la, que la presión salga de la rueda trasera. Sí. Me, me gustó lo que vi. No. Uh. no. Bien. Pero bien. Estáis saliendo de la rueda trasera, estáis saliendo estable. Sí. Ah, es que era para familiarizarme con la sensación. Diego, Diego está casi saliendo de los brazos. De despegue, claro. Bien, lo sentiste más natural o no? ¿Ah? ¿Lo sentiste más natural? Un poquitito porque me estoy acostumbrando. Toda la posición es, es más fluida porque hoy más rico y me dejo llegar. Antes como que me agachaba para saltar. Claro, antes lo estáis tirando con brazos sí. y piernas. Bien. Bien. Le metís la bombea pero aquí dejáis salir las piernas. Y la bicicleta pasa a esta altura y llega a la calle. Trata de darle más despacito, pero buscarle rechazo hasta el final. Aunque caigáis corto, no te preocupes de eso. Porque si rechazáis a la velocidad, quieren ir para llegar allá. Bien. Movimiento old school ahí. Bien. ¿Te sentís más estable o no? Sí. ¡Willy! ¡El asado, el asado Willy! <risa> oh, yeah. te quedaste pegado acá en el rechazo ¡Ata! Como cuando sí. hacía el bunny hop ahí de punta No sí. la mantuviste Lo tiré muy antes tonte. Acá comprimí y así es como un hack que mata a la bicicleta Es como ¡pac! Y así salís de la rueda trasera O sea, el movimiento Menos que corto. yo aparte de este estomar, es que recojo las rodillas como para levantar la bicicleta Claro... Así es el rechazo, pero no lo hacéis completo Entonces como queréis sacar más altura, cuando ya estáis acá, te traes claro. la bici Y eso, claro, si queréis sacarle más altura al salto Es válido, pero ya cuando estáis rechazando bien Porque ya vais a quedar alto y la vais a quedar más alto todavía claro. ¿Qué hora es ella? 2 y media 2.40 2.40 y seguimos Dos. acá Seguimos las tres abajo <risa> Dando jugo me refiero con los ojos y todo eso, con ah, la rígida. Yo creo que está para hacerlo en rígida de todas maneras. Pero la... yo te recomendaría mirarlo. Si queréis paramos ahí un rato, la idea es hacerlo con calma. Porque si es primera vez que te tiras de la pista, no te recomiendo conectar todo de una. Se puede, pero arriesgar y harto. Igual no conocer los saltos, te puede ir pasado, puede... corto no pasa nada, pero pasado eh. es. Este, todos los saltos que hay acá en Mordor están rellenos. Yo me entusiasmo. El problema más grande es que cuesta llegar, pero para primera tirada, denle con calma, conozcanla. Es una montaña rusa rica y ya puro conocerla es pasarlo bien, así que apuro puro pasar. Sí, denle con cuidado, cabrón, sobre todo tú, Daniel, que estáis medio disquicio, representando Octavike y la locura. Cuídense, niños, con cuidado, estamos cansados ya a esta altura. Sigue con, con mucho respeto. No, dale, <risa> Corto. Oh. <risa> <risa> voy lento, voy lento. No. Oh. <risa> Me cago muy lento, voy lento! ¡No! ¡Oh, ya piola! ¡Qué rico, weón! Uh. Uh, casi me se me va la bici. Oh, pista buena, weón. Me escapó el germán. hoy oh, Daniel, allá está. Eso es bueno. hoy oh, que estuvo bueno, weón. Bueno. ¿Cómo te fue? No, que picado, que corto. Casi todo. Pero tómatelo con calma, sí. Es pista muy leseada de conectar salto. Eh. Ya, dale. Como tú queráis, pero siéntete seguro con tu decisión y tranquilo y, y bueno, podéis volver otro día y venimos a andar. No, no es necesario que hagáis todo de una, ya estamos cansados. Si te mandáis otro pique, venimos solo a Mordor. Y lo sesionamos hasta que vayáis conectando todo y llegamos hasta acá y, y a volar. <risa> ¿O oh, se apagó esta cámara? ¿O nunca la aprendí? Nunca la aprendí para Mordor. Qué fame. <risa> Está despejado abajo, <risa> otro, otro, que hay medio corto. No sé por qué le metí una frena ahí. El no-hander más tardío de la historia. Lo pensé Caleta. Por lo menos ya no le tengo miedo a la bicicleta, bueno. La acabó como la policía y vuelve. O sea, tú la haces volver. Ahora esto salga bien. No te conozco mucho tu estilo de andar porque no hemos andado mucho juntos, pero si está ahí decidido a hacerlo... Allo, comprométete 100%. Sí. Si me está ahí al 80 y oh, no, con la duda es peor. Tú me decís. <ríe> no hay apuro, no nada. Ya, démosle no va bueno. Mucho haber. se sí. la sabí Derecha, izquierda, bombeo, para abajo, soltar freno. ¿Soltar no va nada, freno? Nada de freno, si tenéis dudas es mejor caer corto que caer pasado o irte a punta. Así que si es que veis que hay muy rápido la bici y no la podéis controlar, mete freno, vaya a caer corto, no va a pasar nada. Buena bueno, Daniel, bueno. Bacán, <risa> Germán bueno. bueno. Con cabeza y... ¿Tú me decís cuándo? Te sigo, cuando estés listo no me... Bueno ¡Va! Bueno, Berta, ya toda todavía oh. Bacán, weón, caí bacán. Caí ¿En justo. serio? Sí, weón, bueno, ni siquiera corto nada. Perfecto. Pero se me quedó todo abajo, weón. Bueno, quiero buscar mi alma, no sé, weón, bueno. mi corazón. Oh, oh me bacán. saqué el miedo. Y para atrás estaba y dije, oh, la hizo. No, me bueno, salió bacán el salto, weón. Me salió bacán. Bueno, vamos, bueno, felicitaciones, Daniel. <risa> me ha costado, bueno. weón. Me costó. La, pero Juan, bueno, te diste. ¿No? Encima usaste la bicicleta. Sí. Bueno? Entonces me salió por sí solo hacer algo. El 4. ¿Te mucho rato en el aire o no? ¿Ah? que estuviste mucho rato en el aire? Sí, no, o sea, es que te pasa algo que bajáis y como que perdiste toda la noción porque como que hay abajo tu cuerpo, weón. Bueno. Y ya arriba no sé, weón. Bueno, perdiste toda la noción, weón. Bueno. Como que se te olvidó lo que hay sí. que hacer un poco, ¿no? Sí, weón. Bueno. Bueno, pues, sí, hay pues, que vais con la weón. Bueno. A la chucha. Me decimos que usaste la bicicleta en el aire, weón. Bueno, Impresionante. <risa> Barraja, weón. Bueno. Bueno. <risa> Buena, Daniel. Oh, cabrón, esto estuvo muy bueno, weón. estuvo buenísimo. ¿Dónde oh. vamos? ¿Estaba el asadito?